Este es un corregimiento que es la antesala a nuestro municipio, recibe a todos los nareños y recibe también a todos los visitantes. Quiero expresarles el saludo muy especial a este medio que hoy nos visita, Alianza por las Regiones de Antioquia, grato espacio donde se nos permite a todos nosotros conocer la diversidad cultural, conocer los diferentes sitios turísticos, conocer toda nuestra religiosidad y sobre todo conocer nuestra gente.